Y lo que estás viendo es el adelanto de la serie que HBO anunció para los fanáticos de Harry Potter. Algo que va a tener, te decía Antonio, como productora ejecutiva a... La autora, J.K. Rowling, todavía no se sabe mucho, se sabe que va a ser un elenco totalmente distinto. Vos fíjate algo, la última película de Harry Potter se estrenó en el año 2011. La historia está muy fresca todavía y aquí hay algunas críticas. ¿Por qué les digo críticas? Si bien es un anuncio que para los chicos es una buena noticia, esto no va a ser un spin-off. Lo que es el spin-off es cuando hablamos de la ampliación del universo original. Porque uno pensaría, bueno, una serie que va a tener varios capítulos, vamos a conocer más del universo de Harry Potter, las historias? otros lugares, otros ámbitos, y en este caso no, es un reboot, el reboot es básicamente contar la misma historia con otro elenco, pero con el mismo escenario y todo lo que entendimos, ¿no? la historia del niño que nació y que sobrevivió frente a Voldemort, bueno, eso va a ser la serie de Harry Potter, acá estaban las críticas, porque uno esperaba, bueno... ¿Qué más hay? El que leyó los libros de Harry Potter, hay mucho más contado en la película, eso pasa por lo general. Bueno, va a ser una serie que va a tener exactamente la misma historia, no se conocen más detalles. Esto fue muy hermético, recién ahora la productora Max realizó un anuncio, así que cuando haya más detalles te los vamos a contar acá en BDA.